bienvenidos a este debate entre directores financieros eh, organizado por Latina Valley y patrocinado por Pleo, donde vamos a comenzar con un primer tema eh, que es la evolución del CFO presentado por Raúl Benítez. Eh, por favor, Raúl, eh, presenta el tema, por favor. Gracias, Emilio, por, por invitarme al, al debate. Eh, sí, el, el tema, como sabéis, pues es la evolución de, del CFO, ¿no? Pero me gustaría que nos pudiéramos centrar en esta evolución que ha habido en los últimos 10-15 años, que se ha acelerado, incluso diría, más que los anteriores 50-75 años. Entonces, os daré una pincelada de los tres factores que creo que han sido, han sido claves en esta evolución acelerada, a, que son, por un lado, la tecnología, clave. Segundo uh, factor, la crisis financiera del 2008. Y el tercer factor más reciente ha sido la crisis sanitaria de, del año pasado, del 2020. Entonces, pues el, el, el CFO, como todos sabéis, ya no solo el CFO, sino todo el Departamento Financiero en general, ha pasado a tener una función de mirar hacia atrás, ¿no? de, de registrar datos históricos y explicarlo, pues tanto dentro de la organización como a terceros, ¿no? administración, cliente, proveedores, etcétera, tener una visión, una mirada más hacia adelante, al presente y al, y al futuro, pero siempre desde un punto de vista muy, muy estratégico. Y, y operativo. ¿no? Entonces, el objetivo es detectar y valorar oportunidades y, y riesgos. Entonces, claro, como solo tengo 90 segundos para hacer la presentación, yo ya he hecho pues, eh, un poco síntesis ¿eh? de cada uno de los tres eh, factores que considero que son importantes, tecnológico, crisis financiera 2008 y crisis sanitaria de, del año pasado, pero si queréis, abrimos el debate, además también con la posibilidad de que si identificáis algún otro factor que, que, si, que consideráis que ha sido relevante, también entrar en él y, y desgranarlo y, y bien y comentar. Estamos en el debate. Yo después os daré mi opinión en cada uno de estos tres factores que, que os apunto. Como el presentador de este primer, de primer tema, comentarte que tendrás el derecho de última réplica. Eh, Juan Prados ha sido el primero en levantar la mano, por favor. Sí, un poco por eh, dar un poco mi visión a lo que ya habías comentado, eh, pero estoy totalmente de acuerdo. El, el, los directores financieros, los departamentos de contabilidad ya no somos esos departamentos reactivos están esperando la orden, que están esperando que ocurran las cosas, eh, somos departamentos o al menos, según lo entiendo yo, un, un departamento financiero, un, un CFO debe ser un departamento proactivo que esté pendiente del negocio y que mire un poco eh, por dónde van a ir las cosas, que haga dar los números y que pueda aportar su valor añadido al, al, al CEO que es, es por, por lo que estamos al mismo nivel. ¿no? Y creo que todo esto viene... Mmm, Especialmente por el tema tecnológico. Eh, ya cualquier compañía tiene un ERP, tirando un botón poco más, te permite tener toda la información financiera al alcance y, y, y bueno, pues la tienes ahí, ¿no? Entonces, eh, el problema ya que, que podemos aportar a la compañía ya no es preparar esos números, preparar esos datos, ya es darles sentido a esa información y a, ese, y, y a, esa, y, y a esos números, ¿no? Y aportar a la compañía de modo proactivo. Entonces, bueno, esa sería, eso sería mi visión. Eh, hemos, hemos tenido que cambiar, hemos solucionado y, y viene de la mano de, la, de los avances tecnológicos. Y sin olvidar que la tecnología no es el fin, es la herramienta. Que A veces se nos va un poco a la olla. Empezamos a meter eh, aplicaciones, en eh, sistemas brutales, pero tenemos que saber qué queremos hacer con ellos. No solo eh, tecnología por tecnología. Muchísimas gracias. Manuel, por favor. Gracias. A ver, yo creo que es posible que la tecnología haya tenido influencia. Yo para mí creo que hay dos factores que son importantísimos en la evolución de estos últimos 20 años. Creo que un factor fundamental es la formación, quiero decir, la formación de los CFOs eh, con másteres, con posgrados, con sé que van más allá del... De la contabilidad que se estudiaba y tal. Entonces, ahora el CFO tiene una formación que puede aportar desde el punto de vista estratégico al negocio, desde mucho más de lo que aportaba antes. Porque lo normal es que estén, vamos a decir, hay gente muy, muy bien formada, más allá de lo que son las puras finanzas. Ese es el primer punto. Y segundo, que creo que es la parte financiera se ha metido más en lo que son las operaciones de, de, de la compañía. Esto ha dado que los financieros conozcamos mejor el producto, nos metamos más en, en las tripas de, de la compañía, nos metamos más en relaciones con clientes, hemos salido un poco de, nuestro, de nuestros despachos. Esto pues, nos ha dado meternos en temas de eh, remuneración de clientes, etcétera, etcétera. Y esto, para mí, es lo que más ha dado el cambio del papel del CFO en las, en las compañías. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, Antonio Díaz, por favor. Eh, creo que las aportaciones de, de Manolo y de, y, de, y de Juan han sido, han sido claves, han dado en el, en, en el punto. Yo, Raúl, añadiría además, como, como otra de, la, de las causas, la, la volatilidad de los mercados. Nos encontramos ahora en un entorno sumamente cambiante. Eh, la, la resiliencia y la capacidad de adaptación cada vez son más importantes. Y, y todo ese entorno que cambia ha obligado que, o ha permitido al director financiero ser un, un jugador mucho más importante, ya que permite predecir o anticiparse a todas estas situaciones de incertidumbre, que antes eran más fácil de predecir. Hoy en día, con toda esta volatilidad, reducción de márgenes, tecnología tan disruptiva ha provocado que para poder adaptarnos y sobrevivir, de hecho podemos ver en Eurostar las tasas de supervivencia de, la, de las empresas de los últimos años, cada vez son menores, eh, ha permitido que el director financiero pueda, pues a través de, de distintos modelos o di, de, de distintos escenarios, podamos adaptarnos mejor a, a esta volatilidad y, y mejorar eh, la supervivencia o la adaptación de, de nuestra empresa. Eh, muchísimas gracias. Eh, David, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, suscribo todo lo que todo lo que han dicho el resto de compañeros y añado eh, algo que anticipaba también Carlos Pérez a, a, en su introducción, que es que culturalmente eh, todos tenemos que tender, no solamente como, como directivos o como directores eh, CFO, sino a todos, eh, somos los, los motores de nuestros propios equipos, que cada vez... Eh, tenemos que motivar más o, o darles proyectos que, que les entusiasmen, sobre todo cuando estás en un, un terreno directivo, para que ellos sean los, los, los, los, los engranajes que hagan que todo esto funcione. ¿no? No, no, obviamente la tecnología avanza tan deprisa y, y como decía el el compañero, es, es tan inmediato lo, lo, las decisiones que tenemos que tomar que necesitamos eh, todas estas herramientas tecnológicas para que esto funcione. Pero esto tiene que funcionar dentro de que un equipo eh, eh, esté motivado con estos proyectos y tenga la formación suficiente y, y culturalmente la organización de arriba abajo sepa que está metida en un, en un entorno tecnológico. Eso por un lado y por otro, por la necesidad de, de, de no de gestionar una compañía por silos, sino que eh, cada vez los departamentos están más integrados unos entre sí, porque el, el dato viaja por todos los departamentos y son, eh, son sistemas, son información que, que, que se utiliza en diferentes eh, para diferentes objetivos en los diferentes departamentos y tiene que viajar entre unos departamentos y otros y tiene que ser homogénea Entonces, hay la necesidad de integrar también los diferentes equipos de los diferentes, de los diferentes departamentos. Muchas gracias, David. Eh, Eva, por favor. Pues eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que habéis comentado un poco y para aportar. Eh, también mi visión ahora es que o sea, la función del CFO, director financiero, eh, tiene que virar un poco de la parte más de gobierno como virar más a la parte de asesor, ¿no? de ser un advisor y tener muchísima más conexión con el negocio eh, y que sirva, digamos, como una palanca de, de crecimiento, tanto para identificar riesgos y oportunidades eh, y aportar ese valor añadido. Al final eh, tenemos distintos clientes, distintos stakeholders y, y nuestro valor, al final, eh, es generar valor a la compañía, porque al final hay muchos. Eh, muchas acciones de finanzas que pueden ser muy comotizadas al final con, con, con tecnología, tareas que sean repetitivas. Ahí digamos que, que al final bueno pues son, son tareas que incluso podrías externalizar y, y realmente no son de gran valor, sino el, el siguiente paso que tenemos que dar es ver cómo transformar esa función financiera desde pequeños hitos y sobre todo pues estar muy cerca del negocio. Y en este entorno tan cambiante tenemos que mostrar muchísima flexibilidad en entender realmente dónde están los riesgos y las oportunidades y, y plantear soluciones que sean viables tanto a corto plazo como, como a largo plazo. ¿no? Y ahí, bueno, pues también entiendo que, que la parte de la formación es muy importante y contar con, con equipos y retener talento, identificar sobre todo el talento que, que pueda, digamos, emplazarse a, a esos cambios y, y apostar pues, por, por lo que es eh, estar cerca del negocio, entenderlo y entender que nuestros clientes internos eh, pues son nuestros distintos compañeros y, y sobre todo estar pues eso cerca del negocio y también la parte digamos, de Adpaisor y, y corporativa. Eh, muchísimas gracias, Eva. Eh, Adolfo, Raúlito, por favor. Eh, a ver, eh, yo coincido con todos y creo que un factor común de las tres causas que ha dicho Raúl es lo que yo llamo que nos tenemos que adaptar. Es decir, en la tecnología de las crisis lo que nos ha hecho ha sido adaptarnos. Eh, aunque la tecnología es un factor importante y los eh, CIOs eh, han evolucionado también, yo creo que los financieros llevábamos ya tiempo eh, con una mentalidad eh, sistemática, eh, con una planificación. Y como han dicho todos mis compañeros, reportando información eh, de manera histórica y de manera avanzada, conjugando los recursos. Ahora que también los compañeros que están en, el, en los medios, eh, la era del big data, tanto dato, tanto dato, satura. ¿Qué hacemos con los datos? Y pues desde, desde el Departamento Financiero siempre los hemos manejado. Creo que eh, eh, con esa mm, información. Eh, y orientado a negocio, antes a resultados, ahora a negocio, pues eh, somos el partner estratégico. Y no sé si van a intervenir más, pero me gustaría terminar con una pregunta en base a lo que ha dicho Manuel para Raúl, que es si el director financiero estratégico nace o se hace. Vale, pues entonces eso lo, lo respondemos en un momentito eh, eh, fuera. Entonces, eh, Wences, por favor. Y, eh, eh, oye, me, me encanta participar en la primera vez y la verdad es que es súper enriquecedor porque cada uno dais un poco, vamos dando nuestra visión en base a nuestras vivencias, ¿no? Pero respondiendo un poco a lo que decía Raúl desde, oye, ¿qué factores ves que, que, que están impulsando el cambio del, del CFO? 100% de acuerdo con todo lo que decís y, y, y mencionaba Raúl el tema de las crisis, el tema de la tecnología… Yo también, en base a mi experiencia, creo que la evolución de la estructura de capital en las compañías también está haciendo como que cambie el, el, el rol del, del director financiero, ¿no? es decir… Esta aparición cada vez más de, de un ecosistema de startups, de un ecosistema de, de fondos. Eh, al final realmente eh, todos estos digamos, agentes eh, se vuelcan muchísimo a la figura del director financiero para, para ver y para entender cuál es la evolución de su negocio, cuál es la evolución de sus inversiones. Es decir, evidentemente se confía en un equipo, se confía en un proyecto, pero es verdad que Hoy, eh, o sea, antes los negocios más tradicionales pues, eh, podían a lo mejor eh, basar un poco en el, en el gut feeling, ¿no? en el conocimiento de tal. Ahora cada vez tenemos más herramientas donde involucramos o donde metemos en la coctelera tanto nuestros eh, históricos de finanzas como los datos operativos, etcétera, para, para, ser, para hacer las mejores proyecciones posibles. Y yo creo que ahí no hay nadie como la figura del director financiero para llevarlas a cabo. Entonces, al final, nos hemos convertido en este bridge que yo creo que es fundamental. Lo comentaba también antes esto, creo que era Jordi, donde ya no solo somos los accountants o los departamentos de administración, sino un rol importantísimo. Eh, financieros uh, entre el negocio y los inversores. Y es que no se me ocurre otra figura dentro de la compañía que sea capaz de llevar a cabo este rol. ¿no? Luego apoyado en tecnologías, apoyados en equipos competentes, apoyados en muchas cosas, pero yo creo que ahora mismo tenemos... Un, un rol que es clave, que es ser bridge entre los negocios y el ecosistema de emprendedores, perdón, entre el ecosistema de, de negocios e inversores, y ahí tenemos un, un rol absolutamente fundamental. Muchas, muchas gracias, Wences. Eh, Rubén, por favor. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo lo que estoy viendo es que el perfil de todos los que estamos aquí somos eh, estamos muy pegados a la tecnología. Yo, ¿qué es lo que veo en mi caso particular? En mi caso particular, estoy trabajando con empresas que tienen problemas. Eh, ¿Qué le ocurre a una empresa que tiene problemas? Que eh, mayormente no está tecnificada. Y tú, cuando llegas a hacer la función de director financiero, de gerente externo o director financiero externo, tu primera misión es la de medio hacer de deseo convertirte en el punto en el que eres como una especie de vaso comunicante entre todas las diferentes áreas de negocio de, de, de la empresa, porque yo puedo llegar y decir, oiga, es que usted tiene un problema de, de exceso de gastos financieros, eh, pero resulta, y es un caso real, que tenía un cliente que cuando hacía sus previsiones de, de, de precio, Vendía mil unidades, por ejemplo, y dice, oye, yo tengo que al final de tiempo ganar tanto dinero. Y resulta que tenía un exceso de stock que no estaba previsto. Bueno, pues, ¿cuál es la función del director financiero? Tiene que encontrar el por qué ese stock está afectando a tu resultado financiero que te va a permitir que la empresa pueda realizar su, su evolución y no que ese incremento de stock llega un momento en que se acabe comiendo eh, la vida de la empresa. Pues al final el problema está en la cultura de las personas que trabajan en la empresa. En este caso particular el problema era una chica que estaba en el departamento de corte que no entendía los decimales y lo descubrí el mismo día en que yo tiraba la toalla y estaba esperando al, al, al dueño de la empresa para despedirme y reconocerle que no era capaz de encontrar el porqué. hasta que Mientras estaba charlando con ella vi cómo apuntaba los, los, los consumos del corte de un muestrario y, y me llevé las manos a la cabeza. Tienes que tener, pues tu, digamos, tu tacto, pero eh, eh, digamos que yo tal y como veo al director financiero es en la mayor parte de las pymes, porque aunque muchos de los que estamos aquí estamos en una pyme, yo percibo que son pymes más o menos grandes con un concepto muy tecnificado ya de, de, de, del mundo y quizás por mi, mi, mi actividad y mi tipo de cliente están en la prehistoria financiera. Entonces, yo tengo que empezar a enseñarles cómo manejar una Excel para hacer una programación de cómo programar eh, algo tan sencillo como la ley de Pareto para que optimicen sus ventas, porque eso me va a afectar a la capacidad de producción, a las compras, porque yo tengo que administrar el dinero por una manera y una empresa no son cajones estancos, son vasos comunicantes que al final, bajo mi punto de vista, el director financiero tiene que optimizar y convertirlo en un flujo disponible de caja para que la empresa evolucione. Y por eso la figura de director financiero es para mí clave, porque muchas veces casi, casi, casi sustituye al CEO o eh, eh, solapa funciones del CEO. Entonces yo lo que le digo al CEO es usted dedíquese a traer negocio que lo hace muy bien y déjeme a mí que yo le gestione todo lo demás. Y no, de no, hecho, no, Rubén, en, en más de una ocasión en otros debates se ha comentado que si el CEO no está presente, sea siempre el director financiero eh, el último que tenga que tenga, entrecomendadamente el, el rumbo de la nave mientras este CEO pueda estar ausente por enfermedad. Es, el, es como quien dice, la mano que mece la cuna. Exacto. Pues si me permite, Rubén, eh, vamos a pasar con Ayana que tenga el último turno y damos el turno de réplica a, a Raúl, que inició el, el tema. Eh, Ayana, por favor. Genial. Eh, muchas gracias. Mira, os cuento un poquito mi, mi, mi experiencia, porque yo al final, no, obviamente no soy directora financiera, pero llevo empleo casi cuatro años y el chimo que fácilmente he hablado con 600, 800 directores financieros. Y la verdad, lo que quería hacer es apoyar un poquito lo que, ha, lo que había comentado eh, Rubén antes, que dentro de este foro creo que todos estamos de acuerdo que el perfil y la evolución de, del director financiero, el CFO, tiene que ir a ser uno reactivo a proactivo, a ser mucho más estratégico, a aportar ese valor. Pero yo lo que veo en el día a día en la empresa media o la pyme española, es que lo que es utilizar la tecnología, pues todavía no hemos llegado a dar ese paso. Así que aunque todos aquí estemos de acuerdo que obviamente así va la evolución, pero cuando miramos alrededor, en la empresa media, en la empresa un poquito más normal, eh, hay un potencial enorme para mejorar y dar ese paso. Porque al final optimizar, utilizar la tecnología para hacerlo, eso podría ser la responsabilidad del sitio o si no del CEO. Así que creo que el director financiero pues tiene esa oportunidad para hacerlo y puede empezar pequeño, puede empezar simplemente con las herramientas que están utilizando en el día a día. Por ejemplo, hicimos un estudio en España donde encontramos que el 85% de los RPS que se utilizan en el día a día en España son on-premise y todavía no han dado ese paso a la nube. Eh, creo que obviamente todo el mundo aquí pues estaremos mirando eso y hay una oportunidad muy grande que, que se puede hacer y eso al final tienen un impacto real en el día a día, no solamente del Departamento de Finanzas, pero también eh, eh, la colaboración con, con, con los demás departamentos y en el trabajo en el día a día. Así que me, me parece súper, súper interesante y creo que al final aquí somos también un foro bastante específico, donde todos ya miramos hacia adelante de cómo podemos aportar un valor un poquito más estratégico. Pero para mirar la otra cara de la moneda, que es la realidad también en muchas empresas españolas, y no solamente en España, pero también en otros países, pues nos queda un paso bastante grande de, de, de por dar. Muchísimas gracias, Iana. Y eh, derecho de última réplica por haber presentado el tema de Raúl Benítez, por favor. Perfecto, sí. Eh, bueno, me dejo la pregunta de Adolfo para, para el final. Eh, Bien, hemos hecho, yo creo, una radiografía bastante ¿no? acercada de, de cuáles han sido los motivos principales de, de esta evolución del CFO. Entonces, apuntábamos los tres eh, factores y hemos ido añadiendo unos cuantos que después eh, os enumeraré para, para hacer un resumen de, de todos ellos. El tecnológico, básicamente, lo, lo he puesto porque al final ha sido, ha sido clave porque nos ha liberado. ¿eh? O sea, nos ha liberado a todas aquellas funciones, digamos, eh, tareas recurrentes, de poco valor añadido eh, y es... Eso lo que nos ha permitido es tener más tiempo, más tiempo para pensar, para pensar desde un punto de vista, como hemos dicho entre todos, ¿no? más, más estratégico, que nos ha permitido pues, que a día de hoy el CFO sea el, el principal socio de, del CEO para la toma de, de decisiones. Eh, y, y un punto de vista pues, pues eso estratégico a futuro, porque también hemos tenido herramientas, como es el Big Data, que también ha salido, la inteligencia artificial, que nos ha permitido ¿no? poder anticiparnos... Lo, además que también han salido los riesgos y oportunidades ¿no? que, que comentábamos. Entonces, después también os apuntaba la crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Porque al final todo crisis son cambios. ¿eh? Es capacidad de adaptarte a esos cambios y todos aquellos retos que te proponen esas diferentes crisis, diferentes hitos, pues eh, tener esa capacidad de adaptarse. Entonces la crisis de 2008 lo que... Lo que bueno, tuvo una consecuencia muy clara que todos sabemos que fue la restricción de la financiación, ¿no? Es decir, literalmente las entidades nos cerraron el grifo, eh, no teníamos liquidez y había que buscar recursos alternativos, ¿no? Que ahora veremos también porque es uno de los temas que vamos a, a tratar. Entonces, claro, con, con el objetivo de, de, de dar continuidad a, a las empresas, el CFO puso foco en cómo generar caja dentro de la, de la compañía ¿no? y para eso pues hicimos estrategias de mejorar el working capital, reducir costes tanto de estructura como operacionales y, y bien eso fue la adaptación en la crisis del 2008. Pero bueno, es que ahora, recientemente, el año pasado, hemos tenido una nueva crisis, una crisis totalmente diferente, que ha sido la sanitaria. Y aquí el reto también ha sido mayúsculo para el CFO. ¿Por qué? Porque eh, el departamento financiero, históricamente, siempre ha sido un departamento que ha trabajado desde la oficina. Desde el momento que todos nos dijeron, oye, os tenéis que quedar en casa, liderar en remoto el equipo no ha sido una tarea fácil. ¿no? Entonces, sobre todo, centrándose en cómo atraer, cómo desarrollar y cómo, y cómo retener el, el talento. entonces el director financiero ha tenido que evolucionar, también ha tenido que evolucionar a su equipo, ¿eh? un equipo cada vez más descentralizado, como decíamos, pero más centrado en, en aportar ideas para, para mejorar la estrategia de la, de la compañía. Entonces, si metemos en el cóctel, en ¿no? la cóctelera, a estos tres factores, no es casualidad, y es algo que me encuentro de forma muy habitual en mi día a día como headhunter, es que el, el CFO cada vez más eh, da el paso a liderar la compañía y se, eh, ser promocionado a, a, a CEO. ¿no? Y es que al final, eh, no, hay, no hay otro rol en la compañía que tenga una visión más transversal del negocio. Al final, todas las áreas acaban pasando por, por Finanzas. Tienes que tener un conocimiento de todo el negocio, ¿no? como apuntábamos también, y eso lo que permite es que tengas mayor visibilidad y que el paso, esa transición de CFO a CEO sea cada vez más, más, más real, ¿no? o sea, una realidad. Vaya. Muchísimas gracias Raúl por, por presentar este primer tema. De, Comentar la, la pregunta solo, no para no, no a no, sí. la pregunta de, de Adolfo, ¿no? Que lo, me lo, hacemos, lo hacemos en el siguiente debate. Vale, no perfecto. Muchísimas okay, gracias Raúl por eh, por presentar este primer tema de debate entre directores financieros de debate de la Latina Valley patrocinado por Pleo y pasamos al siguiente tema.